Vanessa Suriano, del sindicato Sialcovas de Italia. Sí. Estamos aquí en Barcelona en el encuentro del sindicalismo alternativo europeo. Cialcobas, ¿Cómo definirías vuestro sindicato? Sialcovas es un sindicato de base alternativo que opera en diferentes sectores en la provincia de Milán. Eh, en los sectores públicos, tanto como el privado, en algunas empresas privadas, eh, como la, la mía, <ríe> en el sector. Eh, vale. ¿Cómo veis la situación sociolaboral en Italia? En Italia hay una situación muy difícil ahora, sobre todo por lo, el tema del precariado y también eh, del desempleo. Um, sobre todo con las últimas leyes uh, que el gobierno ha varado se puede decir mm -hmm. <ríe> y estamos en el encuentro internacional y hacéis uh, debates sobre el tema de la situación uh, de la clase trabajadora europea, ¿cómo la veis vosotros? la Unión Europea y la situación de la clase trabajadora este encuentro para nosotros es muy importante porque uh, queremos cooperar entre diferentes naciones eh, para uh -huh. mm, resolver los problemas eh, que hay en Europa y también mm, para las situaciones de las mujeres eh, que es un tema que nos interesa mucho, me interesa mucho y... vale uh -huh. Eso es. Muy bien. ¿Alguna cosa que, que aportar? Uh, ¿Alguna cosa que queráis decir a, a la gente de aquí? Desde el punto de vista de Italia, ¿cómo, cómo veis la situación del Estado español? Desde, desde Italia. Italia, no hay muchas noticias eh, desde España, no. pero yo creo que estamos más o menos en la misma situación eh, de un punto de vista de trabajo y paro y todo eso.